Todavía se mantiene en primera plana aquella denuncia que inició el diario digital La Posta en torno a una supuesta red de corrupción en las empresas públicas del Estado. Y tras esa denuncia realizada a través de, de su portal digital, se han tomado una serie de acciones por parte del gobierno nacional Ahora mismo la fiscalía adelanta una investigación Y se han reemplazado algunos gerentes de las empresas eh, Que pertenecen al Estado ecuatoriano Se ha hablado de actos de supuesta corrupción Que están siendo analizados en Seleg Empresa Pública En CENEL, en FLOPEC y en Petroecuador Hay algunos elementos que vamos a analizar a, a esta hora de la mañana Se encuentra conmigo el ingeniero Gonzalo Uquillas, gerente general de CELEG Empresa Pública, eh, él luego de permanecer eh, alrededor de medio año fuera de eh, la gerencia de esta empresa, eh, ha sido eh, pedido por parte del Ministerio de Energía y del gobierno del presidente Guillermo Lazo que retorne a ese cargo. Muchas gracias ingeniero por atender esta invitación, muy amable por asistir a esta entrevista. ¿Qué decir frente a estas denuncias que entiendo yo usted está tomando conocimiento y tratando de aclarar una serie de aspectos que se han mencionado sin especificaciones y sin ningún tipo de detalles? Bienvenido, con esto arrancamos, buenos días, El País, le mira y le escucha a través de Noti Hoy. Muchas gracias, Wilson. Un gusto estar aquí esta mañana en Noti Hoy de Radio Centro. Cordial saludo a todos quienes siguen esta prestigiosa emisora y programa. Efectivamente, hemos regresado a la Gerencia General de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Vale la pena rápidamente señalar que SELEC se encarga de la generación y transmisión de energía eléctrica a nivel nacional. SELEC atiende entre el 85 y el 90% con su generación la demanda del Ecuador. Efectivamente, a raíz de estas denuncias efectuadas por el portal digital Aposta, eh, pues se toma, hemos tomado todas las medidas necesarias siempre bajo la directriz del presidente Guillermo Lazo, en el sentido de poder prestar toda la colaboración, el poder facilitar toda la documentación de manera transparente y oportuna. Es así, eh, Wilson, que hemos entregado la semana pasada al asambleísta Fernando Villavicencio de la Asamblea Nacional, quien preside a su vez la Comisión de Fiscalización, 2.164 contratos que fueron suscritos durante los periodos correspondientes a los años 20, 21 y 22, Contratos que totalizan aproximadamente 470 millones de dólares. Por otro lado, eh, esta administración que entró en funciones a partir del primero de enero ha comenzado un análisis detenido, escrupuloso eh, sobre los contratos que fueron suscritos en la última administración y eh, allí hemos encontrado algunas novedades. Tan pronto tenemos indicios de estas irregularidades, enseguida hemos entregado dichos contratos a la Dirección de Auditoría Interna de la Contraloría General del Estado para que inicie de manera oportuna exámenes especiales. ¿Se han detectado indicios de irregularidades en algunos contratos de celiga empresa pública? Efectivamente, Wilson se ha encontrado indicios de, de fallas en los procedimientos de contratación pública. Estos temas eh, pues han sido puestos, como señalo, eh, a consideración de la Dirección de Auditoría Interna para que en el caso de que se establezcan responsabilidades penales de manera inmediata pues poner la denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado. Este examen recién empieza. Vale la pena indicar que la Corporación Eléctrica del Ecuador ha sido sometida pues de, en los últimos tres años a 53 auditorías o exámenes especiales, resultado de lo cual se han dado 652 recomendaciones, el 80% de ellas han sido implementadas y el 20% están en plena ejecución. Adicionalmente, si me permite, eh, el tema de la corrupción obviamente no es un tema nuevo en el Ecuador. Eh, en el caso específico del sector eléctrico ecuatoriano siempre se ha escuchado de este tipo de situaciones. Sin embargo, eh, me parece que es válido también señalar en el caso de Selec, desde el año 2018 ya se tomaron algunas medidas preventivas para poder mejorar el seguimiento y control y evitar este tipo de irregularidades. En el año 2018, fíjese Wilson, Selec, eh, UAF eh, firmaron un convenio con la que es actualmente... La Unidad de la doctora, Análisis eh, exacto, Financiero. financiero, uh -huh. con, en que en ese tiempo estaba a cargo de la doctora Diana Salazar, en el año 2018. Posteriormente, en el año 2020, eh, la administración también decide implementar la norma ISO 37.000 antisoborno, es decir, implementar un sistema antisoborno con todos los controles, con el personal adecuado para hacer un seguimiento estricto, digamos, a que todos los procesos de contratación pública, que son numerosos en el caso de selec se lleven de la manera adecuada, precautelando eh, los valiosos dineros del pueblo ecuatoriano y también con un respeto y consideración a la ley del, de, del Cercop y también a los eh, contratistas y proveedores honestos a través de procesos competitivos y transparentes. ¿Es información reservada hasta que no se realice la investigación eh, poder determinar en detalle en qué tipo de contratos se encontraron estos indicios de irregularidades, ingeniero? Efectivamente, Wilson, porque de estas investigaciones se pueden derivar responsabilidades penales que Sara, como ya ha dicho el señor presidente Lazo y el ministro también Fernando Santos y el presidente Denco, el abogado Joaquín Ponce, deben ser entregados, digamos, estos resultados a la Fiscalía General del Estado, porque Selec no, no investiga. ¿no es Por supuesto. Lo que nos toca a nosotros es examinar esos procesos. Si encontramos indicios que no se ha seguido el debido proceso, eh, digamos, precontractual o contractual, entonces es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos poner en conocimiento a la Contraloría General del Estado. Vale la pena también indicar, Wilson. Ingeniero, ¿esos contratos son en el lapso de su ausencia? En el lapso de la anterior administración, sí, la última. Es decir, eh, de, en, en los siete ingeniero. meses que usted ha estado sí. fuera, más eh, menos. Efectivamente. Lo cual no, no impide, y así hemos sido claros, Wilson, de que el examen de Contraloría General. vaya del un estado poco más atrás. vaya todo el tiempo atrás. Recuerde que SELEC fue fundada en el año 2010. Eh, si es necesario ir a los inicios de ese leg, pues 12 años debería ser lo pertinente. ¿no? Aquí no, no, no escatimamos esfuerzos ni rehuimos responsabilidades para cuando también estuvimos a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador. La, me parece que la, la revisión y el análisis debe ser total e integral. Usted, al igual que gerentes de las demás empresas o de algunas empresas estatales, estuvieron en el Palacio de Gobierno en eh, la última semana entiendo yo que dando cuenta de algunos aspectos relacionados con esta investigación o del manejo eh, de, del sector que usted ahora representa. Bueno, estuvimos en una reunión con el señor presidente Lazo y algunos de los ministros de gabinete hace un par de semanas, Wilson, más bien fue una reunión para presentar el estado del sector eléctrico y poder informar al Por señor el tema del estiaje. Por el tema del estiaje, por el tema de los nuevos proyectos que es indispensable, Wilson, el poder desarrollar con la participación privada, eh, tenemos un crecimiento importante de la demanda de casi el 10%, esto significa que necesitamos 300 megavatios de generación nueva cada año, consecuentemente algunos arbitrios que es indispensable de implementar, como la recuperación del parque termoeléctrico, como el tema de la recuperación de la cartera, como el tema del cruce de cuentas, digamos, con Petroecuador, el pago de las planillas pendientes con CENEL, <coughs> una serie de medidas, pero yo diría la parte más relevante fue el... el, el, el el poder resolver estos temas de controversia nacional, pero también enfocar con, con un futuro esperanzador y optimista de lo que puede ser el Ecuador mediante las alianzas público-privadas. El desarrollo de nuevos proyectos como Santiago, como Cardenillo, el proyecto de interconexión Ecuador-Perú, el proyecto de electrificación del sector camaronero, Wilson, que sin duda van a traer ingentes beneficios al país y a la economía. En cuanto al tema relacionado con... El, el abastecimiento de energía para que aquella oferta eh, que se hace de energía hidroeléctrica pueda compensar la demanda y la situación de la compra de energía en atención al estiaje. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo está la situación, eh, ingeniero? Bueno, este ha sido o es un estiaje bastante severo, ¿sí? probablemente el más crítico de los últimos ocho años, lo cual significa que hay una disminución importante de los caudales Afluentes en las diferentes centrales hidroeléctricas, llámese Coca-Cola Sinclair, llámese el complejo hidroeléctrico Paute, llámese Agoyán, llámese San Francisco. Esto ha determinado la necesidad de poner en funcionamiento parte importante también del parque termoeléctrico y también ha sido necesario por seguridad el importar energía eléctrica de Colombia aproximadamente un 10% de la demanda nacional. Aspiramos, digamos, que en pocos meses más ya esté recuperado el resto del parque termoeléctrico, minimizar digamos, las importaciones de energía eléctrica de Colombia, que siempre significa fuga de divisas. El Ecuador debe tener un parque generador, eh, digamos, eh, de buena calidad, que permita responder justamente a estos incrementos de la demanda. Eh, pero, por supuesto, digamos, eh, se es, es está haciendo un, un riguroso monitoreo por parte del SENACE, que es la Autoridad Operativa a nivel nacional. Pero, sea que compremos energía, o sea que generemos energía termoeléctrica, esto le cuesta al, al erario nacional, evidentemente, porque se genera energía termoeléctrica eh, con eh, combustible y ese combustible lo tenemos que importar en, en el mayor de los casos. ¿no? Efectivamente, asimismo es Wilson, por eso es indispensable mejorar la seguridad energética del Ecuador. Esto que se denomina la transición energética, de poder desarrollar varios proyectos, digamos, de energías renovables, no convencionales. Para evitar esta dependencia, digamos, del régimen de lluvias, en este sentido está por firmarse, Wilson, hay que recordar, estos contratos de concesión de la central nueva Billonaco y la central fotovoltaica El Aromo. En ese sentido, como usted dice, efectivamente, el poner a funcionar el parque termoeléctrico de manera importante significa un costo también eh, alto. Hay que recordar que el precio de, del diésel, por ejemplo, a nivel del sector eléctrico es menor a un dólar, y el precio del diésel a nivel internacional sobrepasa el valor de 4 dólares. Así que es indispensable allí el concurso privado para poder concesionar proyectos importantes, como ya he señalado Santiago de 2.400 megavatios, Cardenillo de 500 megavatios, y recientemente, vale la pena indicar, bajo el gobierno del presidente Lazo y del ministro Fernando Santos, se han adjudicado proyectos hidroeléctricos y proyectos fotovoltaicos y eólicos por 500 megavatios que deberían estar operativos en aproximadamente dos años. Ingeniero, pero ¿por qué sucede este tema? Porque hablábamos hace poco, digo relativamente poco, de que había un excedente que incluso Ecuador eh, era excedentario en la producción, digamoslo así, o generación de energía hidroeléctrica. Eh, el Coca-Cola Sinclair estaba eh, concebido para que genere 1.500 megavatios. No creo que llegó a generar sino la mitad o un poco más. Eh, pero eh, también eh, el tema, por ejemplo, del Toachi Pilatón, que es un proyecto que, que se viene retrasando desde hace mucho tiempo atrás, incluso con recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué decir frente a ese escenario? Cuando estábamos... Eh, abocados a vender energía eléctrica, o al menos eso es lo que nos dijeron. ¿Qué es lo que sucedió de un tiempo corto a esta parte? Y muy importante esa pregunta, y absolutamente válida, Wilson. El Ecuador tiene una capacidad instalada importante que sobrepasa el valor de la demanda. Mire que ¿Cuál es la demanda en general? La demanda en eh, este momento está en 4,600 megavatios, 4,600 megavatios, eh, y aproximadamente 29 mil gigavatios hora de energía consumida al año. ¿no? 29, Por ejemplo, mil, la Daniel Palacios con eh, Mazar, que fue el complemento, ¿cuánto, ¿cuánto genera en su totalidad? El complejo hidroeléctrico PAUTE es el más importante del país, comprende tres centrales, Molino de más de 1000 megavatios, Mazar y Sopladora, todo eso totaliza más de dos mil megavatios. El, la, la, debilidad, la debilidad del sistema eléctrico ecuatoriano, Wilson, se debe a que, la, la pequeña capacidad de sus reservorios. Mm. ¿sí? Las presas, los embalses son de tamaño pequeño porque son aprovechamientos de montaña. Masar no era el complemento de, es la es el Daniel, es de la el la Daniel más grande, Masar es el más grande, pero relativamente es pequeño, 400 millones de metros cúbicos. Usted compara con la presa Daule Peripa, que tiene mil millones de metros cúbicos. Entonces, para tener una idea, la autonomía, la autonomía del Ecuador en centrales hidroeléctricas dura un mes. Si no hay lluvias, se acabó el agua. La autonomía. Para entonces tenemos una capacidad instalada, hagamos la analogía con una fábrica, pero si no hay el insumo, la fábrica tiene capacidad, pero si usted no tiene el insumo para producir sus productos, en este caso el agua, pues entonces esa capacidad se ve menguada de manera importante. ¿Pero por caso, qué se le vendió la idea al Ecuador de que con la construcción de la Coca-Cola Sinclair se solucionaban todos los problemas y de que, ni de lejos íbamos a tener apagones, ni la posibilidad de analizar eh, esa, eh, esa situación con un estiaje por más severo que sea. Claro, co Coca viene trabajando de manera normal. ¿Cuánto está generando Coca-Cola? Eh, está programada en estos días con valores eh, entre 700 y 1,100 megavatios. En lo personal he visto funcionar a Coca-Cola. Entre Sincere. 700 y 1,100. Por la hora. capacidad por la que... Eh, se, se, generó, se construyó 1500 megavatios. Sí, esa, esa capacidad, obviamente hay que recordar que Coca-Cola Sinclair es una central de pasada. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona en, en la medida de la disponibilidad del agua. El embalse que tiene es un embalse horario muy pequeñito, se llama un embalse compensador, yo diría, más allá de los problemas que tiene pendientes con su contratista Sino Hidro, pues Coca-Cola Sinclair es un aporte importante. Recordemos que Coca-Cola representa el 28% de la generación para atender la demanda. El problema fundamental es la falta de capacidad de almacenamiento de agua. Mm -hmm. Tenemos muchísima agua durante la época de lluvia que no podemos almacenarla, por estas limitadas capacidades. Y cuando tenemos un estiaje muy severo, tenemos que manejar esos embalses con pinzas para garantizar el normal abastecimiento de electricidad. Por eso viene el concepto de mejorar la seguridad energética a través de complementar esos recursos hídricos con otro tipo de recursos renovables como los fotovoltaicos, los eólicos, las baterías, que son nuevas tecnologías que están a disposición y que de hecho se, se van a implementar en el país. ¿No? Ahora el tema del Coca Codo Sinclair del proyecto que es una central que está funcionando tiene ahora tropiezos porque todavía no termina el proceso de entrega y de recepción oficial total del proyecto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque en el camino incluso hay la posibilidad de devolver eh, esa central hidroeléctrica. ¿es eso posible? ¿cómo está la situación? ¿no se va a recibir eh, totalmente el Coca-Cola Sinclair si es que no se solucionan las fisuras y una serie de elementos que ahora están pendientes? el complejo Coca-Cola Sinclair que es un complejo importante de obra de ingeniería <coughs> tiene dos problemáticas la una son los pendientes con sino hidro este tema de las fisuras y todos los defectos de diseño que son de conocimiento público y que están claramente establecidos en el informe de Contraloría quiero ser claro la instrucción del presidente Lazo, del ministro Santos y del presidente Denco, el abogado Ponce es: no vamos a recibir la central, al menos que todos esos pendientes estén debidamente resueltos. ¿Sí? Entiendo que está viajando o, o está por llegar una misión de Sino Hidro en, en atención a, a tratar de solucionar o de absolver esta serie de dudas que todavía circundan Correcto, eh, voy a referirme a, a, a entrega. Eso. Entonces, el, el proceso de recepción definitiva depende del arbitraje internacional que está en curso en la Cámara Internacional de Comercio en Chile. en Chile. Es un proceso que puede tomar dos, tres años, hasta que se den, digamos, los pronunciamientos correspondientes que son de cumplimiento obligatorio. En el interín, el presidente Lazo, el ministro Santos, han visto como posible el iniciar conversaciones con Power China, que es el holding de sinohidro para establecer o no la viabilidad de que se pueda concretar una operación técnico-financiera que permita delegar la operación de Coca-Cola Sinclair por los próximos 30 años, por ejemplo, al mismo contratista, de tal manera de, de, de, de librarnos, de, digamos, de esta situación eh, digamos que se ha vuelto política y mediática, además sin, de la parte sin perder técnica. la propiedad de la sin obra perder la propiedad. eso sí. ha costado cerca de tres mil millones, dos mil setecientos millones, más o menos de, entonces, es a esa, ese hecho el que se ha referido el ministro Santos, al ser activos de SELEC, de la Corporación Eléctrica del Ecuador en las próximas semanas pues vamos a formar una invitación al contratista para que nos visite conformar un grupo de trabajo analizar los temas legales jurídicos, financieros y económicos que eventualmente podrían permitir este tipo de transacción. Pero es una situación que apenas va a empezar y que no será nada sencillo porque obviamente tiene que, tenemos que tener un aval de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado y pues de, de todos los organismos de control y regulación del sector eléctrico. Ingeniero, ¿y qué pasa con la erosión regresiva del río Napo? Eh, y eh, el fenómeno que puede afectar eh, a la Coca-Cola Sinclair. ¿Eso no se tomó en cuenta? ¿Cómo va la situación de la construcción de estos diques eh, que usted eh, hablaba en un diálogo anterior en otro medio de comunicación conmigo mismo, ingeniero? ¿Cómo va la situación? Y si es que no se tomaron esos recaudos necesarios, ¿no, está, no era previsible la desaparición de la, eh, de la cascada de San Rafael y estos elementos que han configurado todo este proceso? El proceso erosivo del río Coca es un fenómeno natural. No está motivado ni, ni, ni provocado ni es una consecuencia ni provocado por la uh -huh. operación de la central Coca-Cola Sinclair. Quiero ser pero en ese, este tema. ¿Ese tema se tomó en cuenta para la construcción? Es decir, había estudios, porque entiendo para hacer una obra de esa envergadura, se realizan estudios. Se realizaron estudios en el tiempo de INESEL, ¿no es cierto? Ya. Obviamente lo que puede ser cuestionable es que se que se haya construido un complejo tan importante como Coca-Cola Sinclair, en una zona que es absolutamente volcánica, que está pues muy cerca del volcán reventador. Sin embargo, eso es historia, eh, Wilson, y ahora lo que hay que hacer es operar y precautelar esos, esos valiosos bienes nacionales. <coughs> y en lo que respecta al tema, perdón, de, de la erosión del río Coca, la buena noticia es que el mes de abril ya inauguraremos y entregaremos la primera pantalla que se sitúa conjuntamente cerca de la de las obras de captación es una obra conformada por aproximadamente 300 pilotes de 25 metros cada uno que constituye una obra de defensa ante el avance de la erosión regresiva que al momento se sitúa aproximadamente a 8 kilómetros de las obras de captación. Se han hecho obras importantes también abajo porque este problema del río Coca... La captación tiene, es donde se almacena el agua para que ingrese a la central, más sí, o menos para la dibujar a la gente que la nos está es mirando se, y escuchando. La captación es donde se toma el agua de, de la confluencia de los ríos Quijo y Salado, y se conduce a través de túneles por en medio de la montaña, túneles de 25 kilómetros hasta la casa de máquinas, donde están ubicadas las ocho turbinas que conforman el complejo Coca-Cola Sinclair. Entonces, es una obra gigantesca, y eh, como digo, se sigue teniendo el apoyo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. El día viernes estuvo una misión, me he reunido con ellos. Y ellos también van a hacer un trabajo, Wilson, importante, vale la pena aquí que la ciudadanía conozca, respecto a posibles soluciones al tema de las fisuras, no solamente el tema de erosión regresiva, que está a cargo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, y sino también el tema de las fisuras. Pero con el asesoramiento de Estados Unidos mismo. Sí, el Cuerpo de Ingenieros de los Perfecto. Estados Unidos. Sí, sí, sí. ¿Podría darle, eh, digamos, un consejo? Una salida, una, una solución salida. que no hemos todavía identificado, y lo que vale la pena. Pero es, eso estaría a cargo de Sinohidro, de la constructora en atención si se, a que... Si ya, si ya se entrega esta suerte de delegación, estaría a cargo. Si no, si no prospera, digamos, esas conversaciones, seguiría a cargo de ese Y finalmente, respecto al tema de, de la erosión regresiva del río a mediados de, de este año, pues licitaremos a través de un proceso competitivo y transparente, Wilson, esta obra de la presa permeable que ubicada aproximadamente en el kilómetro 8 va a ser una segunda etapa que permita justamente defender del embate de la erosión regresiva el, el, el, las obras de captación valiosas de, de la central Coca-Cola Detener la erosión regresiva es imposible. Este es un tema, es imposible. Es un fenómeno natural que, Exacto, que, que avanza, ¿no? Que avanza y vale la pena hay, hay fenómenos similares de, en, en otros sectores geográficamente del, del Ecuador que, que dan cuenta de cómo podría avanzar el problema, ¿no? Este, es, este fenómeno es único en el mundo de estas dimensiones, recuerde esta dimension. que la Cascada San Rafael está ubicada aproximadamente en el kilómetro 19 y en estos tres años ha avanzado 12 kilómetros, hay que recordar que el proceso de erosión regresiva avanza en función de la cantidad de lluvias y de los caudales, si uno tiene caudales muy grandes, 3000 mil metros cúbicos, hay serio riesgo de que se active el proceso de erosión, si los caudales son muy bajos, definitivamente no se activa este, este, esta problemática. ¿no? Ahora, eh, el tema, eh, ¿cómo avanza este proceso de erosión regresiva? Eh, ¿A un promedio de qué? de cuántos kilómetros por, por año, digámoslo así, para saber en qué tiempo podría afectar de cierta manera a la, a la Coca-Cola Sinclair y, y tener el tiempo necesario para, para tomar las acciones y recaudos pertinentes, ingeniero? Sí, eh, es altamente dependiente de las lluvias y de los caudales. Perfecto. Mire usted que en los últimos 45 días no ha, no ha avanzado un centímetro pero si se producen lluvias y caudales muy importantes, hay serio riesgo de aquello. Vale la pena indicar de todas maneras para tranquilidad de todos los ecuatorianos que los estudios desarrollados por la Comisión Ejecutiva Río Coca con el respaldo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, determinan que en el peor de los escenarios, el tiempo para que el proceso erosivo a, a, alcance las obras de captación es de aproximadamente 5 años. Cinco, este, años. cinco años. En este sentido pues avanzan los estudios también para una posible reubicación de las obras de captación, es decir, no estamos solamente desarrollando una serie de obras para control y mitigación, como usted decía, no se puede evitar, pero sí se puede controlar, mitigar y este será un, un proceso de morigerar los efectos. Recuerde también, eh, Wilson, que aguas abajo hay otra problemática, como consecuencia del proceso erosivo hay un desprendimiento de material, hay, un, hay una cantidad enorme de sedimentos que elevan el cauce del, del, del, del río Coca y, consecuentemente, en la, en la descarga de las aguas turbinadas, también se presenta este problema, digamos, de un, de un elevamiento de, del lecho del río. Entonces, en ese sentido, también se han desarrollado una serie de obras de defensa de la descarga. Se, ejecu se ejecutan con relativa frecuencia, pues, obras de desalojo de sedimentos. Así que es todo un programa y un proceso integral de gestión de esta problemática, ¿no? ¿Cuál es el, el monto que eh, se está importando de energía, que se está comprando energía para compensar la demanda ecuatoriana? ¿Y qué significa en, en, en dinero, en, en dólares? Eh, aproximadamente se importa el 10% de la demanda nacional. El es 90% menos... está abastecido con hidroelectricidad y termoelectricidad. Termoelectricidad, sí. Y la importación es aproximadamente el 10%, esto es aproximadamente 10.000 megavatios hora diarios. Eh, para hacer una, una analogía un poco más clara, es como tener una central de 400 megavatios funcionando 24 horas, que está entregando desde Colombia esa energía eléctrica. Y la parte sí que es costosa y dolorosa, por cierto, es que tenemos que pagar valores importantes por esa importación, eh, valores que pueden estar cercanos a 10 centavos de dólar por kilovatio hora. ¿no? ¿Y calculado? Eh, Esto aproximadamente significa 8 millones de dólares semanales. 8 millones de dólares semanales. Eh. Perfecto. Así que Esto... esperamos que pronto cambie el régimen de lluvias, que pronto también el parque... generador <risa> que, di que Dios nos ayude. Y que Dios nos ayude también, por supuesto. Eso nunca, nunca está por demás. No, pero ingeniero, le, le pregunto, ¿esto pudo haberse preveído dando mantenimiento al parque termoeléctrico para que pueda generarse energía y ser autosuficientes, más allá de que el combustible que hace funcionar el parque termoeléctrico también es importado, ¿no? Sí, hubo algunas omisiones me parece en la administración anterior en el sentido, digamos, de, de, de ciertos descuidos y retardos. Por ejemplo, la central Esmeraldas 1 está indisponible desde el 27 de agosto del año 2022 y recién hace un par de semanas recibí el diagnóstico de los seguros. ¿no es cierto de estas instalaciones que nos señalan que obviamente no hay cobertura. Entonces rápidamente estamos tomando correctivos, Wilson, a través de una inspección para que yo estimo que en los próximos 60 días pues, se haga una licitación internacional para la reparación de esa central de 120 megavatios, que sin duda va a coadyuvar y a colaborar para, para disminuir sustancialmente estas importaciones de Colombia. En cuanto a la integración de otras pequeñas centrales eh, hidroeléctricas, y la posibilidad de que se permita la inversión privada ejecutar este tipo de obras. ¿Cómo, cómo eh, se analiza este tema? Porque hay interés de, del sector privado de generar esa energía hidroeléctrica en pequeñas centrales. Efectivamente, Wilson, pero si me permite, antes de eso, quisiera dar respuesta a la consulta sobre Toachi Pilatón. Ah, Pilatón cierto, es una vieja aspiración pendiente. del pueblo ecuatoriano, ya lleva 15 años en construcción, está financiado parcialmente por el BIES, vale la pena indicar que en esta parte Selega atiende puntualmente los pagos de interés y de capital, más allá que la generación de ingresos todavía es muy pequeña. Está en funcionamiento una de las dos centrales, la central Sarapullo, con 40 megavatios, está funcionando, digamos, en operación experimental, y este próximo mes de febrero pues ya entrará en operación comercial respecto al tema de la central Ayurikín de 204 megavatios hay es que es el complemento ¿no? que es el complemento es la central más grande eh, todo el complejo son 254 megavatios allí justamente se acaba de dar un hecho importante que vale la pena resaltar gracias por su consulta Wilson eh, selega acaba de declarar digamos la terminación unilateral del contrato digamos con el contratista chino Cwe que estaba a cargo de las obras civiles esta próxima semana vamos a cobrar Pero las garantías por, qué, ¿por, qué por incumplimiento, ¿no? ¿Incumplimiento? Por incumplimiento, por incumplimiento de varios pendientes. Esto es la reparación del túnel, esto es el, el revestimiento de la presa esto es, digamos, atender un deslizamiento que hay cerca de la chimenea de equilibrio, se van a cobrar estas garantías por 14 millones de dólares y con esos dineros rápidamente se van a contratar a compañías nacionales para que solventen estos pendientes, de tal manera que el contratista electromecánico, que es una empresa rusa, Tiashmash, pueda rápidamente retomar los trabajos de puesta en servicio de la central a que de acuerdo a la programación está prevista que entre en operación el segundo semestre del año 2024. Es importante tu ocho pilatón porque se ubica en el régimen de lluvias. Es decir, y, el próximo del, año. Se sí, estaría ya. En el operando semestre, el segundo semestre. El segundo semestre al finales del próximo Exactamente. año. Exactamente. Es Pero importante. esto estaría garantizado de que. Le no, eh, eh, pregunto. <risa> hacemos como siempre, mi querido Wilson, el mejor esfuerzo. No ha sido nada fácil resolver este tema con el contratista de obras civiles. ¿sí? Eh, sin embargo, tenemos el, el, el mayor compromiso. Eh, los colaboradores de Hidrotoapi, que es la unidad de negocio a cargo de este proyecto, para poder entregar al país esta obra de generación importante. Respecto a los otros temas, el Ministerio de Energía y Minas lleva adelante procesos importantes de concesión a la empresa privada a través de los procesos públicos de selección. Está por firmarse los contratos de concesión de Billonaco, de El Aromo, se han adjudicado proyectos pequeños, hidroeléctricos, fotovoltaicos y eólicos por 500 megavatios a la empresa privada. Se va a lanzar un nuevo proceso similar en los próximos en las próximas semanas. Está por, eh, digamos, en curso dos procesos importantes. Una central de ciclo combinado termoeléctrica que funcione a gas en la costa, en el área de Guayaquil y Santa Elena, de 400 megavatios, que va a ser el respaldo justamente para evitar estos sustos en las épocas de estiaje. Y un proyecto muy importante que es la interconexión del Sistema Nacional Interconectado Actual con el Sistema sistema eléctrico petrolero que va a permitir entregar 300 megavatios al Petroecuador y al sector petrolero desplazando de manera importante el consumo de combustibles fósiles que son subsidiados. No habrán apagones, es una pregunta de una amiga oyente que está sintonizando en este instante esta entrevista, que le está mirando y que le está escuchando, ingeniero Uquillas. Bueno, eh, eh, eso está vi... garantizado, no van a haber apagones. No, va, no van a haber apagones, obviamente el CENAS y las autoridades del sector eléctrico hacen todo el esfuerzo un monitoreo permanente digamos, para poder atender la demanda de manera oportuna confiable y segura, así que SELEC no puede decir de otra manera, SELEC representa el 85% de la, de la generación del país, pues hago el compromiso formal esta mañana para redoblar esfuerzos para que el parque generador de SELEC funcione de manera confiable y segura. Le pregunto finalmente ingeniero porque entiendo que tiene una agenda bastante apretada en cuanto al tema de la Líneas de transmisión eléctrica. ¿El país está integrado? En alguna oportunidad hablamos sobre que faltaban algunos aspectos para que todo el país esté interconectado. ¿Eso ha avanzado? ¿Ha concluido? ¿Cómo se encuentra la situación? Bueno, el, el Sistema Nacional de Transmisión, que es la columna vertebral que se encarga de llevar la energía eléctrica a todos y cada una de las provincias del país, pues está eh, es muy dinámico, ¿no? Eh, se, se desarrollan proyectos de manera permanente, nuevas subestaciones, nuevas líneas, que van a permitir, por ejemplo, mejorar de manera importante el suministro de energía eléctrica a la provincia del Oro. La provincia del Oro, digamos, una provincia muy rica por su producción bananera, por su, por su producción camaronera, y tiene al momento solamente un punto ¿no es cierto? de interconexión con el sistema nacional interconectado. Esto lo vuelve muy vulnerable porque una falla de esa subestación deja pues un apagón total a la provincia. Se está construyendo justamente la nueva subestación la avanzada y en este sentido vale la pena recalcar que con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo se, se desarrollan y ejecutan proyectos por un valor superior a 300 millones de dólares. Eso estará listo en el año 2025, con lo cual, digamos, se verá fortalecido el sistema nacional de transmisión. Y finalmente, estamos, eh, digamos, avanzando de manera muy firme en la interconexión Ecuador-Perú. Esta va a ser una interconexión que saliendo desde la subestación Chorrillos de la ciudad de Guayaquil hasta la subestación La Avanzada en la provincia de Loro y hasta la frontera posteriormente del Perú, permitirá pues la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú, permitiendo el intercambio de energía eléctrica pues de, entre los dos países. Eso debe estar listo el 2026, es un proyecto de 250 millones de dólares que se financiará con obras del BID y del Banco Europeo de Inversiones. En determinado momento le hemos vendido energía a Perú y también le a hemos Colombia. Hemos vendido y también estamos hemos estado comprando en cantidades muy pequeñas porque a diferencia de la interconexión con Colombia, en la cual los dos países están interconectados de manera sólida, en el caso peruano es un una interconexión más bien de tipo radial, una conexión bastante más básica, ¿no? M más, más Pero pequeña. ahora la gente eh, entiende que energía eléctrica no son mangos ni camarones que no se pueden empacar y exportar la energía. Si no hay una interconexión con Perú, ¿cómo, cómo se realiza la, la venta? En, con Colombia entiendo que hay una interconexión. Con Colombia los dos países están interconectados Wilson desde el año 2003, Ecuador Colombia. Ecuador, Colombia. A propósito, mañana se reúne el presidente Petro, Gustavo Petro de Colombia, como el presidente de Ecuador en Turcán, ¿no? Sí, es una interconexión muy sólida que permite intercambios hasta de 500 megavatios. Insisto, en el caso peruano se va a hacer un proyecto similar, como el que he señalado con financiamiento del BID y del BI. Al momento hay una interconexión de tipo radial que permite atender, eh, digamos, cargas de hasta 40 megavatios. En un sentido o en otro es el sentido. Tipo radial, no, no, no entiendo. Un poco para que la gente sepa. Claro. Eh, en el caso de, de la interconexión Ecuador-Colombia es una red eléctrica integrada, física. unificada, física. En el claro. otro caso también es física, excepto, digamos, que si queremos atender, por ejemplo, la demanda de la provincia del Oro desde el Perú, tenemos que desconectar esa demanda del lado ecuatoriano y se conecta radialmente. Uh -huh. Con, con el sistema eléctrico peruano, ¿no? Que de, entonces queda aislada del lado ecuatoriano, pero se alimenta eléctricamente desde el lado peruano, eso significa una interconexión de tipo radial. ¿Algún aspecto que quiera abordar y que no lo hemos topado y que quiere usted que conozca la ciudadanía? Mm. Estamos terminando el diálogo, ingeniero, muchas gracias siempre por su apertura. No, gracias Wilson, yo lo solamente quisiera reiterar el compromiso de esta administración para que bajo los lineamientos del directorio de Selec del señor presidente de la república vamos a entregar toda la información necesaria en la asamblea nacional, en fiscalía, en procuraduría a la Contraloría General del Estado de tal manera que todas estas denuncias que no pasan de ser denuncias de audios, puedan concretarse en hechos, si así se determinan las responsabilidades de procesos, de contratos y de, y de responsabilidades penales. Caiga quien caiga, como ha dicho el señor presidente. Ingeniero, le traslado una pregunta que me acaba de enviar un amigo oyente, que además es colega periodista, dice, ¿por qué está subutilizada la subestación Chuchufinde, que debería dar energía a Petroecuador? 27 millones de dólares desperdiciados. Esa subestación se construyó para que Petroecuador... ...opere con energía hidroeléctrica, no termoeléctrica. Sí, es absolutamente cierto. La consulta eh, es una subestación de Transelectric ubicada en Xuchufindi. Es una, es una subestación que podría permitir transferencias de hasta 300 megavatios... ...que lamentablemente está subutilizada. Sin embargo, rápidamente hemos propuesto un proyecto a Petroecuador para que, digamos, en el lapso, yo diría, de 120 días podamos entregar 50 megavatios a la correspondiente subestación, que es del mismo nombre, Chuchu Findi, de Petroecuador. Así que es un tema que Selec ya lo ha estudiado técnicamente y estamos, a través de los diferentes convenios de colaboración, justamente dispuestos a poder utilizar estos activos, que están ociosos, por decirlo de alguna manera, y ya pues... Pero, ¿Por entre... qué razón no se ha producido esta, esta conexión, esta conexión? Bueno, digamos, eh, Select tiene listas sus instalaciones. Corresponde a la contraparte, en este caso a la demanda de Petroecuador, el poder desarrollar las obras, ¿no es cierto?, eh, de que permitan interconectar la subestación Xuchupin de Petroecuador con la correspondiente de Select. Esas obras son responsabilidad obviamente del cliente en este caso. Sin embargo, más allá de. De ese hecho, nosotros como SELEG estamos dispuestos inclusive a desarrollar esas obras de interconexión y poder entregar estos 50 megavatios al menos en el plazo de 120 días. Porque se dice y se sospecha que los importadores de combustibles son los beneficiarios eh, al, al tener energía termoeléctrica cuando tienen a la mano la energía hidroeléctrica, ¿no? Es posible, es posible que haya esos intereses. Eh, eh, Wilson, yo me refiero básicamente a aquellas obras o proyectos que están, digamos, dentro de la responsabilidad de CELEG y pues eh, estamos atentos a poder desarrollar ese proyecto y mejorar las condiciones de abastecimiento de energía eléctrica Petroecuador. Suerte en esta nueva etapa al frente de CELEG, eh, ingeniero. Suerte porque con su experiencia y capacidad yo creo que va a poder realizar un trabajo destacable. Muchas gracias, ingeniero, por atender esta invitación y por la apertura que siempre ha tenido con este espacio y con este periodista. Muy amable, ingeniero. Muchísimas gracias, Wilson. Muchísimas gracias a Radio Centro y al programa Noti Hoy. Buenos días. Muy amable. Gonzalo Quillas, gerente general de Celeg Empresa Pública, en diálogo con Noti Hoy. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. No se vaya.